Lecciones de Un Curso de Milagros con Enseñanzas Profundas de David Hofmeister Lección número 7 Solo veo el pasado Esta idea resulta muy difícil de creer al principio. Sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores. ¿Es la razón por la que nada de lo que ves significa nada? Es la razón por la que le has dado a todo lo que ves, todo el significado que tiene para ti. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves. Es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees? Es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí. Cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Esta primera idea acerca del tiempo no es realmente tan extraña como pueda parecer en un principio. Observa una taza, por ejemplo. ¿Estás realmente viendo la taza? o simplemente revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed, de haber bebido de ella, de haber sentido su borde rozar tus labios, de haber desayunado y así sucesivamente. ¿Y no están acaso tus reacciones estéticas con respecto a la taza basadas a sí mismo ¿En experiencias pasadas? ¿De qué otra manera sabrías que esa clase de taza se rompe si la dejas caer? ¿Qué sabes acerca de esa taza sino lo que aprendiste en el pasado? No tendrías idea de lo que es si no fuera por ese aprendizaje previo. ¿Estás, entonces, viéndola realmente? Mira a tu alrededor. Esto se aplica igualmente a cualquier cosa que veas. Reconoce esto al aplicar la idea de hoy indistintamente a cualquier cosa que te llame la atención. Por ejemplo, solo veo el pasado en este lápiz. Solo veo el pasado en este zapato. Solo veo el pasado en esta mano. Solo veo el pasado en ese cuerpo. Solo veo el pasado en esa cara. No te detengas en ninguna cosa en particular. Pero recuerda no omitir nada específicamente. Mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente. Tres o cuatro sesiones de práctica, cada una de un minuto más o menos de duración bastarán. Solo veo el pasado. Y David nos dice en nuestras lecciones del libro de ejercicios hemos alcanzado una idea básica y fundamental de la que Jesús nos dice que al principio puede ser especialmente difícil de creer, solo veo el pasado. Esta idea va a ser muy importante en nuestro despertar, porque esta idea se tiene que reconocer primero, antes de que se pueda llegar a la experiencia que está más allá de esta idea. Esta idea es tan importante que las seis ideas anteriores que la preceden, las seis primeras lecciones del libro de ejercicios, están basadas en ella. De manera que se podría decir que es un paso muy fundamental en la aparente escalera del despertar. Vendrán ideas que podrían parecer muy radicales, como el guión ya está escrito. Una idea que vendrá y que puede parecer que causa mucha perplejidad a los estudiantes de este curso, pero que, de hecho, es solo otra forma de esta lección número 7. Solo veo el pasado. Cuando decimos veo, queremos decir percibo, percibo un mundo de imágenes, un mundo de imágenes secuenciales que parecen venir una tras otra, en lo que parece la vida cotidiana, dentro de lo que parece un cosmos muy lineal, que va desde el pasado hasta el futuro, en esa dirección en una dirección y sin embargo toda la base de todas esas percepciones están en el pasado. Los significados que se ven y se experimentan se basan única y exclusivamente en el pasado. Y si todo lo que percibo es el pasado eso me puede mostrar de una vez lo ilusorios que son los pensamientos y las imágenes que pasan por la mente digo ilusorios porque piensa en esto en términos de elegir si pasas el día haciendo una serie de elecciones que parecen todas diferentes eligiendo esto mejor que eso eligiendo entre quedarte o irte prefiriendo una cosa antes que otra, viendo cómo tus ojos están más atraídos por una cosa que por otra, planeando el día, teniendo una agenda, siguiendo un calendario. Todo eso presupone que está pasando algo que no es el pasado, que hay algo que, de manera activa, está presente y se despliega en la dirección del futuro presupone que hay diferentes ubicaciones en el tiempo y el espacio distintos intervalos de tiempo algunas muy breves y diminutos otros mucho más largos y todas esas suposiciones se basan en la creencia en que de alguna manera, este mundo es dinámico y se está desplegando. Puede parecer que no conocer el futuro es una aventura. Puede parecer un misterio. Sí, incluso puede parecer un misterio. El mundo puede parecer muy misterioso. Pero la creencia en que el mundo es un misterio, es sencillamente la negación de la lección de hoy, solo veo el pasado. ¿Qué tiene de misterioso esta idea? No tiene nada, nada de misterioso. Puedes decirte a ti mismo, estoy contemplando el pasado, todo aquello de lo que soy testigo, a lo largo del día ya ha pasado. Vaya, estoy intentando decidir entre lo pasado y lo pasado. Todas las decisiones que parece que tomo durante el día, lo que parece decisiones tomadas por una persona, son también el pasado. Eso se lleva el misterio. Se dice que el cuerpo humano es muy misterioso y maravilloso. No, si solo es, es el pasado, no es realmente misterioso ni maravilloso. Tanto énfasis en las distintas partes del cuerpo y en las partes del guión. Las partes buenas, las partes mejores, buscar las partes buenas, buscar un mundo mejor, una vida mejor. Si todo es pasado, ¿qué significa todo eso? ¿Cómo se puede buscar lo que ya ha pasado? Es como un gato que intenta cazar su cola. Tiene gracia ver a un gato cazando su cola. Nos reímos, pensando que es algo muy tonto. ¿Pero qué es lo que está pasando? Arriba, fuera de la cama, a menudo, buscando el pasado. ¿Qué tal si todas mis metas futuras son el pasado? ¿Y si mis ambiciones son el pasado? ¿Ves? Se empieza a volver más sencillo. Todo empieza a volverse muy parecido. Conforme abro mi mente, la abro, la abro, solo para descansar y establecerme en esta idea que trae tanto alivio. Solo veo el pasado. Ahora bien, el ego puede reaccionar contra esta idea de hoy. Puede, de hecho, decir que esto es absurdo. Que si esta idea fuera verdadera, si esta idea sobre el tiempo fuera verdadera, entonces la condición humana se convierte en una farsa, en una farsa total de la condición humana. Es casi como si a causa de esta idea Solo veo el pasado? Hubiera un millón de ángeles riéndose a la misma vez de todos los problemas, las dificultades y las luchas que se perciben. Y cuando el ego dice que esto es absurdo, hagamos una pausa y reflexionemos sobre cómo es de absurdo. ¿Es esto realmente absurdo? El ego podría decir, ¿para qué voy a hacer algo? ¿Por qué? ¿Para qué voy a hacer cualquier cosa? ¿Cómo ir a trabajar? ¿Para qué? ¿Para qué voy a intentar mantener una agenda y jugar el juego? ¿Si solo veo el pasado? Ja, dice el ego. ¿Qué sentido tiene? Pero abrazar esta idea... Abrirse a esta idea es el sentido, de hecho, el único sentido que tiene este día. Y si tienes éxito en acoger esta idea, entonces empezarás a ver que no tienes ningún problema en absoluto, que todos los problemas que creías que tenías hoy son solo asuntos hipotéticos. Todos ellos se basan en la creencia en que puedes elegir tu camino a través del tiempo y el espacio. Cuando en realidad tú puedes aceptar esta idea y entrar por el portal a la expiación, corrección y al reino de los cielos. Y también esta es una bella vía de entrada a la divina providencia. Porque, piénsalo, si Jesús Cristo quiere hoy que aceptes completamente esta lección, solo veo el pasado, y te dará los medios y todo lo que necesitas para aceptar esta lección hoy, solo veo el pasado, entonces todo lo que necesitas para aceptar esta idea, ya se te ha dado. El ego podría decir que si aceptas esta idea, solo veo el pasado, el mundo se va a derrumbar a tu alrededor, que estás acabado, liquidado, que has tirado la toalla, de ser una persona, de ser un conseguidor, de ser uno que acumula, un poseedor. Pero no querrías tirar la toalla en esas cosas, si esas cosas nunca te trajeron paz y felicidad duraderas. Hoy estamos unidos en esta idea. Estoy unidísimo contigo en tirar la toalla. En esta progresión lineal de lo que yo llamo el pasado pasado, y el futuro pasado. Dejemos estos juegos tontos de intentar dividir el tiempo en ideas dualistas como el pasado y el futuro. Dios no es un Dios de la dualidad. Dios no creó el tiempo lineal. Dios no creó ni el pasado ni el futuro, ni ese pequeño instante ilusorio incrustado entre los dos que llamamos presente. No, el presente no está entre el pasado y el futuro, eso no es verdad. El presente es antes de que el tiempo fuera, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y la alegría es que nada que parezca tener tiempo lineal es digno del poder ni la atención ni el interés de la mente. Ya no necesitamos aferrarnos a estas ideas de tiempo tontas. Si sigues a mi voz, si sientes la presencia de lo que te está hablando ahora, sentirás una fortaleza, una conmoción de entusiasmo, de pasión, de liberación completa, de todo lo que creías antes. Entonces, vayamos sencillamente por ello y enfoquémonos ahora mismo en ello. Solo veo el pasado. Estoy agradecido de que solo veo el pasado. Lo que percibo se ha ido. Felizmente, muy felizmente, solo veo el pasado.